Daniel Calparcho cinema sucedería cosas y bilbi de perchona la guinda veré filmmaking criticaría que maíta tu detagorro tatua verá et etcio asco a película historia historiaren aurrean cinema en lengua ya en sensación gráficos dute unas pues, eh, yo creo que hay que plasmar sensaciones ¿no? sensaciones mm -hmm. gráficas y que no necesariamente tengan que estar hiladas de una forma tan delicada a nivel intelectual o mental como la literatura. A mí me gusta explorar eh, más la, la parte eh, emocional, no a través del concepto de lo que ocurre en la historia y en la mente del espectador, sino a través de las emociones que producen las imágenes que ves. La violencia en sí mismo es un lenguaje de alguna manera aunque esto pueda sonar un poco mal pero la plasmación de la violencia es algo muy gráfico es algo muy dinámico y además eh, vivimos en una sociedad donde además es un lenguaje o sea, aplicado al cine me parece muy interesante me interesaba más la vida de personas o personajes ficticios que estaban enfrentados a cosas muy superiores a ellos y eso pues me parecía más, más interesante porque me parecía más dinámico, más extremo y también porque puedes hacer te puedes saltar muchas normas, puedes llevar las cosas muchísimo más lejos y entrar ya en el terreno de la ficción y entrar en el terreno de lo que es puramente los sentimientos y las emociones ¿no? que yo creo que ahí se pueden retratar muchísimas cosas en el mundo del cómic el entorno en sí mismo es un lugar que puede ser hostil o no hostil pero que tiene un protagonismo ¿no? y en el cine, que a mí también me gustan mucho las películas de aventuras, o las películas de ciencia ficción el entorno es un personaje más ¿no? pues eso si lo aplicas un poco a un cine un poco más realista o, o algo que, que, que te toca más cercano me parece, siempre me ha gustado muchísimo dar, dar, hacer del entorno un personaje más de la película objetivo al que quiero llegar, el objetivo que busco es, es plasmar unas emociones, unas sensaciones que en sí mismo te, te planteen a ti preguntas, ¿no? Al espectador. Y el objetivo ideal es que todo eso tenga una forma, un empaque, un acabado, que sea algo que puedas disfrutar. O sea, que sea algo entretenido, ¿no? Que sea dinámico. <tose> Bueno, yo voy al cine bastante y veo muchas pelis Pero yo a una película le pido Le pido un saco de emociones Y un saco de emociones que si encima... Se quedan en mí durante tiempo y puedo volver a ellas y tal pues mejor